la unidad 2 se brinda elementos útiles para un desempeño eficaz de la acción tutorial. La planificación de la tutoría y el diseño de estrategias didáctico-pedagógicas contribuyen al aprendizaje significativo de los estudiantes. En esta unidad se identificará las herramientas asíncronas y síncronas que el tutor tiene la posibilidad de encontrar en el entorno virtual que apoya el proceso educativo, con el propósito de formar comunidades virtuales de aprendizaje. La revisión atenta de cada uno de los temas de expuestos con recursos interactivos y la lectura del material bibliográfico le brindará los elementos para autoevaluar su aprendizaje a través de diversas actividades. Al finalizar la segunda unidad, estará en capacidad de seleccionar las estrategias para una acción tutorial efectiva. Podrá constatarlo al realizar y entregar el reto con la actividad de desarrollo para tener acceso a la insignia Tutor Activo.